Buenas tardes, bienvenidos. Hoy estamos aquí para hablar de esta maravillosa moto, Honda CD750 Hornet. Una moto muy querida, muy esperada. No sé si utilizar un adjetivo eh, no odiada, pero bueno, una moto que ha dado bastante polémica. Me acompaña Mónica, Mónica Ramón, compañera de Honda Canaria. Buenas tardes. Bienvenida, Mónica. Gracias. ¿Qué tal bien? Bien, bien. Contenta de, de la invitación para hablar aquí un poquito de, de qué me ha parecido la, la Hornet. Eh. Esta semana tuviste la oportunidad de probar la, la moto. Me gustaría que, que me dieras ese feedback. No Mónica Comercial, asesora de venta de Honda, sino la Mónica Racing, que participa en el campeonato de velocidad, que lleva muchos años en el mundo de la moto, que ha tenido la fortuna de probar diferentes tipos de motos, tanto floor, R o RACING, sobre todo la... la HORNET, ¿no? que como digo, es una moto que tuvo su época, tuvo su público, y bueno, que ahora es una moto que tiene bastante... vamos a llamarles comentarios, porque aquello nostálgicos, nostálgico, pues si es un, no es una moto con cuatro cilindros, no es una HORNET, que qué pecado llamarla HORNET, que el neumático trasero no es un 180, yo le quiero lanzar un mensaje a, eso, eh, bueno, eh, a esas personas que, que, critican, que critican este tipo de motos y que no son conscientes de que los tiempos cambian, las generaciones cambian, que hay unas normativas eh, de emisiones eh, donde los fabricantes se tienen que adaptar. Y el caso de lo que ha hecho Honda, o lo que ha hecho en este caso el jefe de proyecto de la Jornet, eh, Fuyuki-san, que fue el, el responsable... De, del proyecto de la cbr 1000RRR es hacer una moto nueva adaptada a los tiempos de hoy, adaptada a las normativas de hoy con el concepto de Horner de aquella época, una moto con una patada, un par, hablando de motor, bajo ¿lo tiene esta moto? Yo creo que sí, ¿no? Sí, y lo tiene y además sorprende, eh, como decía antes, ten, pues mira, he tenido la suerte soy una gran apasionada del mundo de la moto, que... Hace ya 13 años que tengo moto y, bueno, en mi grupo de amigos siempre vi también algunas Hornes de, de las primeras, de las siguientes generaciones. Y, y el poder ver y probar eh, ese nuevo concepto que ha tenido Honda ahora y se ha renovado para mí, yo que siempre he tenido Honda, eh, he tenido motores tetracilíndricos, la entrega de potencia, me gusta el, el segmento Racing, es mi, <ríe> es mi segmento. De ahí la, la participación en, el, en la primera Copa Femenina de Velocidad que en Canarias que, que se realizó el año pasado, en 2022 el Campeonato Canarias de Velocidad y la verdad que, que hasta a mí me ha sorprendido el decir tengo una moto eh, cómoda, súper ligera, me pareció muy ligera pues que siempre, sobre todo también pues según la fuerza, la estatura el handicap de los pesos de las motos, por ejemplo, las, las primeras Hornet, pues eran bastante más pesadas. Y todo lo que ha trabajado Honda en poder ofrecer una moto ligera, cómoda, con una posición cómoda, sin perder ese espíritu racing deportivo que, que, que he podido comprobar en un en paralelo que tiene esta nueva Hornet, a mí me ha sorprendido, lejos de... De no continuar quizás en la misma línea y teniéndose, como nombradas, claro, que acoger yo, lo, a las normativas. De no continuar en la misma línea, tal vez sea un concepto eh, errado, porque solo pensamos en que una Maker o este tipo de motocicleta Street fight, si no es una Tetra o un, no es una moto, y no es así, o sea, quieres una moto de cuatro cilindros, vete a un CBR, mm. un CB650R, o sea. Afortunadamente en Honda el portafolio También. de productos que tenemos es bastante amplio. Y esta es otro tipo de moto pensada para, para un público nuevo, para una generación nueva, un público muy amplio, lo que tú comentas, joven, mmm, tal vez no una moto de iniciación, pero alguien que no tenga tanta experiencia, busca algo divertido, una moto que sea fácil de, de llevar y bueno, los tiempos cambian, así que hay que dejar pasar el, el tiempo, eso es nostálgico, lo digo porque He visto algunos podcasts, he leído y periodistas y bueno, la gente habla sinceramente a veces sin, sin saber o sin probar y lo ideal es, es probar y, y sobre todo con, saber que, que los tiempos cambian. Y hay cosas positivas. Cosas positivas para mí, lo que tú comentas, es un bicilíndrico de 750 centímetros cúbicos que rinde 90 caballos. Mm. Para un 750 centímetros cúbicos que rinda 90 caballos, creo que está muy, muy logrado. Entonces tan malo no es como para para crucificarla como lo ha hecho algún youtuber Sí, quizás a lo mejor, pues yo creo que también es la, la expectativa que haya tenido cada uno de, de, de lo que se hizo en presentación, que había como un diseño sí. muy con muchas líneas, muy, quizás muy futurista y, y, y bueno. En cuanto a, a lo que es la estética o, o, o los componentes de la moto, yo animo a todo el mundo a que la vea de cerca. La verdad que de una primera foto, hasta a mí me, me, me pasó, la primera foto que yo vi de, de la, de la CB750 Hornet, pues quizás no era lo que había en el proyecto, no, no se asemejaba. Y ahora al probarla, al verla eh, en persona, la verdad es que... Eh, los acabados eh, y luego también la sensación al conducirla, parece que, que el concepto sí. te cambia. El concepto de línea o de esos bocetos que veíamos, es verdad que, que con los primeros teasers que se lanzaba inicialmente antes de ley y tal, el concepto Hornet viene del nombre a, a, a, a, a Vispón o, y bueno, una línea con el colín un poco levantado y demás, hay que verlo de, de, de cerca, hay que decir que esta moto fue de, diseñada en Italia, fabricada en Japón, pero ah, bueno. no es todo como las, las primeras eh, Nike que venían, o sea, es una moto europea, japonesa, japonesa, europeo. Reitero lo dicho y lo voy a seguir diciendo durante todo el día de hoy, adaptada a los nuevos tiempos. Al y los tiempos tiempo. cambian, entonces, los nostálgicos, pues, no es un público. <risa> no. y, y quizás, sí para un público experimentado, porque a mí tengo años de experiencia, tengo una, una moto, pues, con con el doble de caballo, un tetracilíndrico y la verdad me vi muy cómoda, no sentí una moto pequeña, ni una falta de potencia porque digo, en, en los regímenes de, de bajos es como muy muy divertida, muy agresiva, pero controlable y, y divertida y luego lo cómodo del día a día y quizás incluso en la versión eh, limitable poderla limitar para iniciación. Mm. Efectivamente, uno de los objetivos de, de esto es que cuando decía un, un nuevo público es que eh, para mí de, del portafolio de productos de hoy en día con motos, carne 2 limitable, con estas prestaciones, y ese precio de 7.995 euros, o sea, mm. ¿qué más queremos? Mm. Lo, cumple, lo cumple todo, para mí es un chollazo de, de, de motos. Comentas ¿no? lo de la entrega de potencia, sí. la forma de, de par, me gustaría que habláramos un poquito de, del motor, es el nuevo bicilíndrico de, de Honda, es un motor que se va a compartir con la Honda Tramsat. Sí. La base, el ADN del motor, obviamente con la gestión electrónica y algunos cambios, pero el concepto del, del motor es el mismo. Y fíjate, detalle curioso de que el responsable del proyecto sea el mismo de, de la CBR-1000RR. Este motor es un híbrido, vamos a llamarlo así, o una mezcla de árbol de leva Unicam derivado de las CRF, de las 450 a las 250, las motos de, de motocross. Eh, tratamiento, aleaciones, culata, cilindro, níquel, silicio, CBR, lo que suele llevar un motor de, de competición, sobre todo para tener poca fricción, motor muy ligero, aleaciones, are, eh, sí, aleaciones, eh, es decir, lo que ha hecho este jefe de proyecto es de lo mejor de cada cosa, adaptarlo a un único motor bicilíndrico, como digo antes, un motor de 750 centímetros cúbicos con 90 caballos. O sea, genial, la potencia, el par que tiene, a tan pocas revoluciones, sí. no hace falta llevar el motor ahí arriba y con el consumo súper, super alto. Y algo muy novedoso en esta, en esta moto, que bueno, lo veíamos ahí en las imágenes, es el, el nuevo sistema de flujo de aire o la admisión, la ¿no? La emisión tiene un... un eh, lo vemos ahí en las fotos, ¿no? Un, se genera un remolino dentro, el, vorte, el vortex Como digo, un flujo de aire al final hace como un efecto o de remolino, como si fuese no un turbo, sino cuando el motor aspira aire, ese efecto de remolino hace que tirar más aire de, de la admisión y es como si inyectara más aire a... A presión y bueno da mucha potencia a muy pocas revoluciones no es lo que qué tal esa experiencia no de, de a esas bajas revoluciones pues revolución. mira ver todo el trabajo que hay detrás la, la parte sobre todo pues eh, del motor que al final Honda yo creo que es su mayor característica su mejor y, y verlo luego, la parte que, que yo también ya un poquito pregunté, pues estuve preguntándole a los técnicos, a los mecánicos, oye, ¿en qué influye esto? ¿en qué influye lo otro? Me comentaban todo eso que, que se ha diseñado a partir de, sí. también de... Es una mezcla un poco de, de todo. Eh, hay que buscar un equilibrio entre potencia. Hoy en día miramos muchísimo el céntimo, consumo sí. de combustible. ¿Qué tal? Tú que la probaste y estuviste tratándole... Pues, sí, la verdad que me pareció curioso porque... Eh, oye, uno busca también una moto que, que sea para diario, que la tengas para fines de semana, que es divertida, pero también buscas una relación calidad-precio, que yo creo que ahí la, la Hornet viene pisando súper fuerte. Y también como mantenimiento, es decir, pues... Oye, que tengo una moto que consume poco para un día a día, el consumo creo que está marcado... Yo estuve el fin de semana. está en algo, te sí. puedes montar en cinco, fuera de carretera pues, y dándole... Con un consumo de 4,6, 4,7, creo que llegué esta mañana al concesionario después de haber tenido un fin de semana mmm, bastante divertido en modo, modo Sport que, que siempre entrega más la, la potencia y también me sorprendió mmm, el poder tener una moto tan polivalente y, y con esos consumos. Y no solo hablemos del, del motor, me gustaría dejarlo aparte, ¿no? Eh, eh, es una moto que tiene un paquete tecnológico bastante, bastante completo. de eh, tres modos de conducción, el modo estándar, el modo sport, el modo lluvia, right. mm -hmm. más un modo adaptable o personalizable. La pantalla TFT en, en color, también se puede cambiar el fondo en blanco o en negro. Eh, la, opción, la opción de personalizar ese modo, donde tú puedes poner o jugar con lo que es el, el freno de, de motor, el control de tracción, eh, algo que no me has comentado, ¿cómo hiciste? <risa> cambio rápido, apandado Sí, la verdad que, que vamos, eh, un descubrimiento. El, el cambio rápido. El cambio, sí, mm, me pareció súper suave. Yo, los que he probado, ha sido en moto deportiva, que lo estuvimos comentando y quizás, pues. Es un cambio muy brusco y aquí ha sido algo, un, una facilidad a la hora de conducirla. Te da la diversión de hacer un cambio rápido, como, como bien lleva su nombre, pero suave, es decir, tanto al bajar de marchas, porque es bidireccional, sí, como al subirlo. Up and down gracias al acelerador electrónico, se llama mm. throttle by wire, que no tenemos el cable mm. Bowden tradicional, sino gracias a la electrónica. Y sin dejar de acelerar, pues hace que... Que también pues, el subir enseguida de, de vueltas sí, de velocidad sea Que el motor sea, sea un, rápido. Motor un cambio que se llama sin costura, que la, la entrega de par y el motor sea, sea lineal y no tengamos ese, ese, esa pérdida o ese escalón. La verdad que es maravilloso. ¿Recomendarías el cambio rápido? Sí, de hecho lo, lo, lo probé y dije ahora <ríe> no me veo usando otra moto que no sea con un cambio rápido porque enseguida te haces a él y es muy cómodo ya no solamente por no tener que, que usar el, la maneta de embrague sino lo que hablas tú de la entrega de la potencia lineal te, te asemeja más a una conducción deportiva y, y más racing. Curioso, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó la primera vez que probaba el cambio rápido en este tipo de cambios en Honda, la probé en un CBR, no para subir de marcha, bajar, cuando vas cuarta, quinta, ciento y algo y dices, uff, voy a bajar dos marchas seguidas <risa> sin tocar el embrague a esta velocidad, la voy a liar y cuando pones el pie en, en el cambio no le das un toque y ves que el motor ¡pum, y lo escucha, entra el sí. solo sube de, de marcha control de tracción entra en juego toda la electrónica ya es que no quieres otra cosa sí. no sí. quieres otra cosa no una moto también deportiva divertida y cómoda que al final pues eh, en todo lo que se ha trabajado por tener eh, una moto nueva renovada y, y, y con ayuda de toda la electrónica maravilloso maravilloso bueno, como comentábamos también es el paquete eléctrico que tiene, que no solo es el sistema anti-wheelie, uh -huh. eh, control de tracción o de par integrado también, que se puede configurar en indistintamente los diferentes modos que hablábamos antes, ¿no? uh -huh. del Urban, pues todo el control de tracción lo puedes quitar, lo puedes poner, más intrusivo, menos in, intrusivo, o sea, eh, para mí todo este paquete tecnológico que digo, en una moto eh, de este segmento y con ese precio, maravilloso no porque no de verdad que es súper completo tiene lo último en cuanto al paquete tecnológico que tenemos en, en onda eh, tiene sistema onda smart voice control también uh -huh. configurable con tu con tu teléfono móvil se puede ver en el display te podemos ponerle una ruta o sea lo tiene todo prácticamente no sí la verdad que también en conectividad pues ha dado un poquito un salto a las tradicionales cb que tenemos en en, en los diferentes segmentos y, y también creo que es un plus a la hora pues, de, de buscar una comparativa en el mercado eh, ya no solamente la parte de motor, fiabilidad y potencia, sino también el acompañamiento de toda la parte tecnológica. tecnológica. Correcto. Eh, hablamos también, hay algo que, que, que no quisiera dejar, eh, hablabas de peso al principio, mm. hablando de, del chasis, el chasis es un nuevo diseño, tenemos por ahí una, una foto, yo me lo... Hablábamos de, del peso, ¿no? Pues, detalle curioso, el, el, lo que es chasis basculante de esta moto solo pesa 16,6 kilos, la CB650R mmm, casi 2 kilos más, la CB500F 20,4, o sea, la diferencia en una moto, los que suelen competir o la parte deportiva, 3, 4 sí, kilos en un chasis. Se nota muchísimo. ¿Cómo es la moto en el día a día, en ciudad, en medio de los coches y ya luego en carretera, girando? Pues justo esta mañana lo, lo comentaba con el compañero Álvaro, que, que me llamaba muchísimo la atención, lo ligera que era la moto, pero lo estable que me resultó, por ejemplo, pues viniendo en zonas de autopista, aquí en Las Palmas, cuando vienes de la zona de Telde hacia Las Palmas, que, que coges viento o viento racheado y normalmente en las motos pues tiendes como a esa vibración o ese, o, o ese balanceo de la moto y la noté muy estable, me sorprendió para lo ligera que es y estuvimos hablando de, de, de, del chasis tipo diamante, de cómo han conseguido rediseñar todo lo que es un chasis que en peso es más ligero pero por diseños más robustos, y me lo comentaba y me llamaba muchísimo la atención. Digo, lo que uno puede notar por sensaciones pilotando, que es simplemente que la moto vaya bien cuando viene viento racheado o cuando estás en, en, en velocidades un poquito más altas, todo el trabajo que lleva detrás. Porque eh, tuviste la, la suerte de probarla también en carretera ¿no? Carretera sí, virada, montaña. Sí, en, en zonas más de montaña aquí en Gran Canaria tenemos la suerte de tener estas carreteras. Eh, Velocidad después un poquito, o conducción un poco más deportiva, ¿no? que pueda jugar sí. más con los cambios. Y luego la parte de autopista, que simplemente más bien es mm, la estabilidad de la moto, lo que puede. Y la parte valorar. de ciclo, frenada, la combinación con chasis Doble perfecto, Doble disco ¿no? de freno, se nota eh, el tema de, de la sensación. una mordida, digamos que puede parecer esponjosa o progresiva, pero es, es dócil, o sea, frena, mm, sí, muerde sí. cuando tiene que morder, sí. no es brusca. Sobre todo eso, una moto también ¿no? que te puede servir para el día a día por esa combinación de... Perfectamente porque... Eh... No es la moto racing incómoda. No, no, brusca. es muy cómoda y, y el poder mantenerte un día entero de ruta como estuve yo el día de ayer y divertirte sin tener ese, pues, esa postura tan racing que, que llegado un momento, ¿no? <risa> a unas edades, <risa> ya poco a poco nos va costando más eso para mí mantener Ya, ya peino <risa> Al final es lo que yo creo que uno busca, tener un, un equilibrio. Si te gusta la conducción racing y quieres un... Sí, es un punto, como digo, eh, para los que veníamos o los que tuvimos en alguna ocasión una racing y no quieres estar todavía ahí incómodo y ya algo de espalda y tal, puede ser una, un, una combinación sí. perfecta porque puedes divertirte un ratito con este tipo de moto cada vez más complicado correr, los límites de velocidad sí, y demás. Al, al final aquí en carretera lo que busca es también Agilidad, comodidad, ligereza, comodidad, con unos consumos bastante considerables. Neumático trasero también <ríe> ha tenido lo suyo, que no es un 180, pues parece que si no lleva un 180 o un slick trasero, pues la moto no, no sirve. Tiene un 160, pues buscando esa combinación de ligereza, de equilibrio. O sea, lo decía en el programa anterior, todo en ingeniería tiene un porqué. un porqué. Y el fabricante ha buscado aligerar peso y pues, si se puede reducir el tamaño, Curioso, ¿no? Ah, no tiene un 180, pero después esa persona lo ves conduciendo, va en la cabeza para un lado, el cuerpo para el otro, <risa> o no sabe tumbar. El problema eres tú primero que el, que el, que el neumático, ¿no? Se comporta perfectamente. Sí, para nada. Yo no eché en falta, en ese aspecto, eh, quizás lo mejor que lo puede valorar en, en un circuito, a otras velocidades y con otra idea de conducción, en carretera no, todo lo contrario. Eh, la noté más ligera y, y, y en la entrada en curva más rápida, no rápida de velocidad, sino de ágil. Agilidad. Y creo que eso se lo dio el neumático trasero, porque quizás una rueda más, más ancha, ancha, para qué uso le vas a dar, o qué uso le vas a dar es, es lo que te ayuda, si no te está restando. De hecho a mí me pasó en mi moto también, me dijeron, no le monto un neumático más grande porque luego pues el paso Rápido. claro el paso por curva, entonces hay ahí también pues como unos mitos de qué es mejor o peor y yo creo, siempre lo digo además ahí en el concesionario, no hay moto mejor ni peor, es moto para lo que tú la quieras y lo que tú la uses. Es decir, la mejor moto eh, urbana, deportiva y versátil, sí, <ríe> la Hornet. No, no creo que sea necesario ese, ese neumático para, para lo que está diseñada o el público que está diseñado este Sabes que en su origen, cuando se, hace más de 15 años, la moto se lanzó, se, de hecho hubo un campeonato, una, una Hornet Cup, en velocidad ah, de circuito, en no Italia, que tenemos un vídeo por ahí, a ver si lo podemos poner, de la, de la Hornet Cup. Ojalá haya, nos escuche a la federación. <risa> Hombre, siempre es bienvenido todo lo que es. también... Competición porque al final creas afición también y creas un, un, una continuidad, ¿no? De, sí, más de aquí marca, en con lo sí. que tenemos y también eso, ¿no? Un poco romper el paradigma de, de que el concepto de competición no siempre tiene que ser sobre una moto R. Deportiva. Sí, con la, sobre una Nike, una Street Fighter de estas, pues, la verdad que se puede ir rápido, se puede ir divertido y, bueno, un poco más de lo que, de lo que hablamos. Hay, hay alguna imagen por ahí de la... De lo que comentaba, ¿no? De la, de la Hornet Cup. Curioso, ¿no? Pues prácticamente mira, lo desconocía. No lo conocía. No, no lo conocía. Sí, sí, sí. Un poco ese concepto, ¿no? El concepto de, al final, de lo que se buscaba, ¿no? Una moto eso, ágil, rápida, divertida. Es de verdad, o decir que estas motos nacieron que prácticamente eran motos R sin carenado y con manillaras. Mm pero como dije al principio los tiempos cambian y ya no es así, R es otra cosa lo que tenemos ahora y bueno, esto es una nueva moto para un nuevo público, una nueva generación, nueva era, nuevas tecnologías <risa> y vamos a, a disfrutar de esto y sacarle, sacarle el provecho. Yo no sé si quieres comentarnos algo más o me dejo algo, no sé, quien la quiera probar, ve... Sí, yo animo a todo el mundo la verdad que, que venga a verla, a probarla, a subirse, eh, porque yo fui la primera sorprendida Cuando la moto llegó al concesionario Estábamos todos como muy a la espera Gracias, un poco eh, Para mí fue como la moto más esperada De hecho cuando la probé sí. Tenía muchas ganas de probar esta moto He ido probando pues todas las, las motos De todos los segmentos que tenemos Tengo esa gran suerte de, de poder probar Para tener esa sensación Ese feedback propio Y, y poder transmitirlo al final Creo que, que es muy importante Era una de las que más... Expectación tenía yo creo que por parte de todos, y creo que es eso, lejos de lo que en un primer momento se, se lanzó o se creyó, cuando la ves, la ves eh, en persona, te sube, sí, es ligera, pero Hay que la probarla. prueba Hay que te cambia totalmente. Creo que el concepto Hay de... que probarle, no solo lo digo yo, pueden ver en YouTube, poner prueba, sí. te menos una o dos personas <risa> <risa> que he visto por ahí, sí. eh, blogueros, el resto. Casi todos coincidimos sí. en lo mismo, yo creo que han acertado. Eh, un precio maravilloso, 7.995 euros, diferentes colores, eh, ¿tres, cuatro colores? Tenemos cuatro colores, ¿Puedo? esta es la unidad en amarillo mate, la verdad que por catálogo no, no la veíamos tan bonita como luego en persona, porque es un mate, un amarillo mate sí. que hace las líneas como muy, muy suaves, le, sí. le queda bastante bien. Luego tienes, en, que viene con chasis rojo, tanto la blanca perlada, que tiene el característico perlado de onda que la verdad que lo ves en persona... Eh, Hay y, que verlo ahí, al eh, sol, con la luz y, del Y luce celular. muchísimo, el negro grafito que también viene con chasis rojo. Y luego la, en la chasis negro gris. tenemos tanto la amarilla como la gris iridium sí. mate que una versión así un poquito más discreta y muy, muy bonita. Y después hay un sinfín, bueno, aquí no se ve, esta tiene asiento también más confortable, el, el silenciador, el SS Project, eh, topes anticaídas, las estriberas, o sea, hay un sinfín de accesorios y diferentes paquetes que también se puede todavía personalizar o adaptar más a... Claro, a dependiendo gusto del pues cada público o cada uso al final que le vayas a dar, si quieres un... Una moto más para, para viajar y quieres un paquete travel con maletas, un uso más deportivo, quieres el escape. Lo bueno también es la versatilidad que tiene a la hora de... Eso de, sí, todas con de Todas. No me imagino una moto ya sin esa comodidad a la hora de conducirlo. Me parece la mejor inversión para, para tanto uso deportivo de fin de semana como luego para, para autopistas y, y traslados de... de, de, de actividades el trabajo muy muy cómoda pues nada yo quisiera finalizar o terminar no sé si quieres comentar algo o darte las gracias por estar aquí gracias a ustedes por la invitación siempre y, y para mí la verdad que es un placer estar tanto aquí en onda canarias como como asesora de ventas por un lado pero principalmente como usuaria y bueno las gra la gracias a <risas> ti bueno estar en este nuevo proyecto en esta nueva aventura agradecer a los que nos se agregan al canal y poco a poco hacen que esta comunidad vaya, vaya creciendo. Y bueno, nada, reemplazarles una vez más a que nos sigan viendo, le den ahí el botón de, de, de like. Y bueno, esto nos hará crecer. También cualquier comentario, crítica eh, o algo que queráis que, que probemos o que les enseñemos, eh, con mucho gusto lo, lo haremos. Y nada, pues eso, simplemente darle las gracias y bueno, disculpar lo que sea sonidos fallos, <risas> iluminación, poco a poco vamos aprendiendo y espero que esto les sea del agrado, que les guste y bueno, seguiremos con cosas nuevas y, y bastantes yulas que estamos, estamos ahí cocinando. Sí, sí, sabe, pues sin nada, nada cosa Monica, buena. Muchas gracias. <risas> gracias a ustedes, saludos.